Escuchad el tintineo, escuchad la sonata del tintineo con cascabeles de plata Qué alegría tan jocunda nos inunda al escuchar la rabunda melodía de su agudo tintinear es como una epifanía en la ruda racha fría en la ligera melodía como fulgen los luceros verdaderos reverberos con idéntica armonía la clara melodía cintilando, cintilando, cintilando como los cascabeles van sonando y en un mismo son, son único, que igualiza un ritmo rúnico. Los luceros siguen fieles, cascabeles, cascabeles, cascabeles. El son de los cascabeles, cascabeles, cascabeles, cascabeles, cascabeles. El son grato, que arrebato, surgen los cascabeles. Escuchar el alma coro sonoro, que hacen las campanas todas. Son las campanas de oro, de las bodas. ¡Oh, qué dicha tan profunda nos inunda al escuchar la rabunda melodía de su claro repicar, como revuela al desgaire esta música en el aire, como a su feliz murmullo sonoro con sus claras notas de oro, se aúna la tórtola con su arrullo bajo la luz de la luna! ¡Qué armonía se vacía de la alegre sinfonía de este día, como brota cada nota, fervorosamente dice la felicidad remota que predice. Y a la voz de una campana, siguen las de sus hermanas, las campanas, las campanas, las campanas, las campanas, las campanas, las campanas, las campanas, las campanas, las campanas, las campanas. En sonoro ritmo de oro, de alma coro, las campanas. Oíd cuál suena el bordón, el bordón de son bronco que pone en el corazón el espanto con su son con su son de bronce, ronco, qué tristeza tan profunda nos apresa al escuchar, como reza, gemebunda, la fiereza del llamar. Como su son taciturno en el silencio nocturno, es grito desesperado, que no es casi pronunciado, de aterrado, grito de espanto ante el fuego y agudo alarido luego, es un clamor que se extiende, que el espacio ronco hiende y que llama, que defiende y que clama, clama, clama que clama pidiendo auxilio en tanto que ve el exilio de aquellos que el fuego, ciego y arrollador empobrece, y el fuego que ataca y crece, mientras se oye el ronco son, el somatén del bordón, del bordón bordón, bordón del bordón, como el alma se desgarra cuando el son del bordón narra, la aflicción de aquellos que arruina el fuego y cómo nos dice luego los progresos que hace el fuego, que batientas como ciego, el somatén del bordón. Que es toda una narración, oh, la tempestad de ira en la que el bordón delira y en qué convulso delira, el alma escucha en el ante, la queja que da el bordón con su son. El bordón que da su son, el bordón, bordón, bordón, el bordón. Que es toda una narración, el somatén del bordón, del bordón del bordón, del bordón, del bordón, del bordón, del bordón, del bordón, el grito ante el infinito o al proscrito del bordón. Escuchad como la esquila, como el esquilón de hierro, llama con voz que vacila al entierro. Qué meditación profunda nos inunda al escuchar la rabunda y gemebunda melodía del sonar, como llena de pavura su son en la noche oscura, como un estremecimiento nos recorre el pensamiento que provoca su lamento, cuando sueña la grave esquila de hierro con su lúgubre toquido, con su lúgubre toquido que la medianoche llena, es que las almas en pena se han reunido, oh, la danza al son que toda la esquila en una noche intranquila, su tijera de luz brila, tocando en visión del juicio la noche sin esperanza, entonces ya no vacila la grave voz de la, esquila, de la esquila, de la esquila, de la esquila, de la esquila, de la esquila, de la esquila, sino que suena furiosa con su voz cavernosa y en un mismo son, son único, que igualiza un ritmo rúnico, algún ronco rayo truena y se alumbra con relámpagos la noche sin esperanza mientras las almas en pena giran, giran su danza bajo la triste luz lila y en tanto se oye la grave, la grave voz de la esquila, de la esquila, de la esquila, de la esquila, de la esquila, de la esquila, de la esquila, y en el mismo son, son único, que igualiza un ritmo rúnico, mientras se oye la triste, la triste voz de la esquila, de la esquila. Furibundo rayo truena, el relámpago cintila, y los espectros en pena danzan al son de la esquila, de la esquila, de la esquila, de la esquila, de la esquila Y en un mismo son, son único Que igualiza un ritmo rúnico Danzan al son de la esquila De la esquila.... DE LA esquila..... De la esquila.... De la esquila. Y mientras que el rayo truena Que el relámpago cintila Y que con furor terrible Danzan las almas en pena Se oye la voz de la esquila De la esquila... De la esquila.... De la esquila.... De la esquila..... La voz de cuento-lamento De la esquila....